Eh, me rompí. Me rompí. Hay, hay dos momentos, ese y el momento de las Navidades, que fue terrible. Pero el haber estado en la casa estos 15 días me han dado una fuerza tremenda. Y a él también, ¿no? ¿Eh? a, a él, él, él, por supuesto. A él. Por supuesto. ¿Y Yo digo, digo a mí por el sí. tema de que estaba fuera... No eras capaz de poder verlo como estar y entrar y, y de verlo. abrazarlo. Que... De hecho, el abrazo cuando entra cuando entras vos a la casa fue de lo más lindo que vimos sí. de, de los familiares, me parece. Eh, vos hablas mucho de la sanación. Sí. ¿Cómo se sanan todo este tipo de episodios? Aceptando las cosas que te pasan, perdonándote y perdonando al, al que supuestamente te lo ha hecho. Mm. Y, y pasar página, chicos. Sí. Perdón. Mm. Es lo mejor pasar página porque todos tenemos problemas todos hemos tenido situaciones complicadas con qué herramientas das vuelta a la página perdonándome perdonando sí. y aceptando lo que pasó pasó esas son las herramientas entender por qué me pasó me perdono o te perdono por lo que ha pasado y sigamos para adelante sabes porque si no te enroscas en unas parece muy fácil no pero si no te enroscas en una situación en la cual llegas y dices, bueno, llevo cinco años cabreado con este tema, no lo puedo soportar. ¿Y qué has hecho para cambiar? ¿Qué has... Acéptate, eres así. Perdónate si eres así. Perdona a la persona de enfrente. Vas a estar toda tu vida enfadado con el de enfrente porque el de enfrente dice que eres blanco y tú dices que eres negro. ¿Sabes? O sea, y yo intent hemos intentado tanto su mamá como su otro papá, como su abuela, un pilar importantísimo, y, y, y quien suscribe, que, que lo único que hemos intentado es darle amor y explicarle que todo pasa en la vida y no hay problema, que hay que seguir para adelante. Rodo, cuando hablas de perdonar, quizá el perdón connota que hayas hecho algo malo. ¿Vos sentís que hiciste no, no, algo no. mal? No, Perdonarme primero, perdonarme y perdonar el, al que tienes enfrente. Hablo desde una, una pelea con un compañero de trabajo que compartes ocho horas diarias a una relación con una madre o a una relación de un divorcio. A lo... Podemos aplicarlo a todo tipo de, claro. de, de momentos, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a, a, en este momento, cuando yo era adolescente, yo me iba de, de discoteca, chicos, y... Me daba igual todo. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo fue la explicación para Nacho de tu separación? ¿Fue algo complejo? Porque vos sentías culpa, ¿no? Y al mismo tiempo tenés que explicarle a un niño qué es lo que te pasando. Muy chico. Era muy pequeño, muy chico. exactamente. Tenía un año y medio, entonces Nacho... Cuando, cuando ...en ese año y medio tomamos la decisión que nos separamos... ...yo me quiero ir a vivir a Barcelona... ...porque tampoco yo sabía que mi hijo se iba de Madrid... ...y para mí quedarme en Madrid era una locura... ...entonces me cambio de ciudad... ...ella, bueno, había que solucionar unos temas... ...de, de, de guardería, de trabajo de ella... ...y a los 6, 7 meses se, se viene para, a vivir a Buenos Aires... ...entonces él es muy pequeño... Sí. ...y yo comienzo una relación en Barcelona Nueva... ...y cuando él llega cuando él empieza a crecer ya tiene dos papás claro ya estaba, lo, era lo naturalista. naturalista totalmente Está bien. totalmente al año ya y medio no crecer. entendés nada claro. No, claro claro, no pensé que era y él todo. llegaba a casa y veía una familia igual a la de Buenos Aires pero con dos papás pero, claro. y... ahora qué mujer sí. qué mujer impresionante Te Mariana que porque nosotras que trabajamos en esto y a veces nos lo, lo llevo a Cami homes que tiene a Rodrigo de Paul viviendo allá y se enamoró de otra y no le da a los chicos o tiene que ir ella y se Tremendo, pelean o sea. y la suegra y dice y todo el mundo diciendo no porque si no va la o mamá lo el chico en el avión y era feliz y el papá se ocupaba y vivía y lo, con otro hombre. elevada de ella porque también hace la años mental, que te dejó obvio. y se enamoró y de un hombre, digo, y nunca meter a la criatura, la verdad, te habrá muy dolido tal. mucho cuando falleció, ¿no? Muchísimo. Habrá sido muy duro. Fue muy duro. Porque además, como todas relaciones de familia, pasas varias etapas y hace muchos años que venimos viviendo una etapa dorada con Mariana. Mariana tuvo un problema, como lo cuenta Nacho, que se queda sin trabajo, tiene una serie de pro problemas en, en su vida laboral y esto le viene una tristeza y hace un poco tal y todo viene, empieza, empieza, empieza y, y Mariana estaba muy triste el último año por la situación de Argentina porque se quería volver a España y me decía que hacemos, nos volvemos a España y planteamos volvernos porque a España ustedes, incluso. Vos nos contaste en una nota que vos no estabas Ángel cuando uh -huh. las veces que no estabas, vos contaste que fueron familia hasta el último día, ustedes estaban mm. todos juntos, vos con tu pareja, Mariana fue tu, tu compañera hasta todos, el último día. Todos, mi expareja el otro papá de Nacho. Yo te contar una anécdota. Mi expareja se fue de viaje con mi ex-suegra. Solo. Claro. De vacaciones. <risa> bueno, sí, eran familias. Bueno, Chicos, claro, claro. O sea, claro. Es, es, no es, es muy loco. Probar, es, es, es genial, es fantástico poder Y, y hacer yo eh, a, a, a mi ex-suegra, que no es mi ex-suegra, es mi mamá, hoy que le mando un beso gigante que <risa> Estar me estará costado. viendo, Tessy, que te amo, eh, tenemos una relación preciosa. Porque cuando Nacho. se nos va Mariana... Decimos, so, quedamos nosotros dos. Claro. claro, Vamos. Bueno, aparte te conoce desde muy pequeño, sí, ¿no? Tenías sí, 20 años sí. y es como que evidente. Eh, la abuela hay... Tesis me dice, ¿cuándo llegas? ¿Tal, ¿El domicilio nominado? ¿Ya? No sé cuál. Bueno, tal, te preparo berenjenas, te hago la mina. <risa> so, yo estoy, me siento en casa, en, en la casa amigoso. de ellos. ¿Me explico? Claro. Yo escuché mucho a Nacho hablar, digamos, de que cuando era chico le decía a su mamá y a su abuela que iba a ser famoso, de que iba a estar sentado con Mirta. ¿Cómo crees que sí. ha tomado su mamá toda esta situación de gran hermano, de, de la fama y todo lo demás? Chicos, su mamá está ahí. Claro. Su mamá está ahí, Nacho, la, la, la mariposa. Sí, sí, ve señales todo es, el tiempo. Su mamá lo está amo, ahí. Lo amo, Y si tú puedes sanar, y mira que estoy hablando de un chaval que ha fallecido su mamá hace nueve meses, ¿vale? Muy poquito. Eh, se, se coge de esto y, se, y, se, y la ilusión lo lleva a esto. La, el dolor lo vamos a tener siempre, lo tenemos todos. El sufrimiento cada vez es menos. Y lo transformas diría? en otra cosa. ¿Qué le dirías a la mamá? de no Gracias, siempre. Gracias. Se lo he dicho en vida muchas veces, ¿eh? o sea, es la mujer de mi, ha sido la mujer de mi vida. Mariana no, es la bondad, era la persona que siempre no había ningún problema. Hemos pasado un año de problemas como todo divorcio. Sí, no? sí, claro. Te vas y me dan los mil, no? te doy 200 como todas las parejas del mundo. Eso pasa siempre. Pero cuando ella se instala en Argentina y, y nos tranquilizamos y entendemos la situación y hemos compartido psicólogos, o sea, esto... Queríamos el bien para todos. Compartían psicólogo. En un momento del divorcio, sí, cómo manejamos esto. Claro, terapia, terapia de pareja. Ah, claro, sí, como terapia, terapia de, de pareja, pareja. exacto. Claro. Rodolfo, para poder salir de esto. Hablaste de otro tema que también es bastante tabú, que es el alcoholismo. Sí. Que, que marcó a tu familia. Sí, sí, sí. ¿Y ahí, de ahí cómo se sale? Es muy complicado. Porque una adicción de esa forma es muy complicada. Porque tenías la adicción para arriba, después te tocó a vos, según lo que contabas, que te veías que ibas a caer en lo mismo. Patrones repetidos, chicos, de mamá sí. o de papá, y sí. que creo que lo hacemos todos, y crees que, lo, crees, crees que es lo guay, como dicen en España, lo, lo divertido, y mm. resulta que ¿Cómo, no. ¿Cómo lo vivías como hijo primero? Muy mal, muy mal, muy mal. Yo he pasado momentos muy difíciles con mi madre. Y además... Uno de los motivos. De, que de internaciones, de, de, de descompensaciones. Muy de complicadas que... cosas. De accidentes, de claro. problemas legales, de. de claro. Muy complicados, chicos. De, muy complicados. Claro. Pero cuando sanas y si entiendes que lo que tenía tu madre era una enfermedad, que no podía. Con ¿No ella, lo entendías de chico que estaba enfermo? enfermo no, perdón. porque pasas una. Cuando eres pequeño. Te enojaba. De, claro, claro. No, no, no lo entiendes que, que esto puede pasar. No es posible que mi madre. Eh, eh, este borracho. Prefiera una botella de whisky a, a mi claro, hijo A mimarme Claro, no lo entiendes Y estaban ustedes dos solos, vos y tu mamá Y mi hermano pequeño Y tu hermano pequeño mi hermano pequeño, mi hermano pequeño cuando yo decido viajar a España, que ya soy semiadolescente, Y voy a España, le eh, dejo a mi hermano un poco, con, con nueve y pico de años, con un poco la carga ¿no? emocional de quedarse con mamá Porque quieres escapar, quieres, no, no quieres ver y luego he ido y he venido un poco para, para sobrellevar la situación familiar, pero era muy, muy complicada. Y mi hermano, cuando ya tiene una mayoría de edad, decide que también quiere... Nunca le hemos abandonado a nuestra madre, pero hemos intentado ¿Ah? tenerla lejos, porque afectaba mucho a nuestro, a nuestro, a nuestro corazón. Yo estaba a 15.000 kilómetros. Y, y mi hermano estaba también, no tanto, pero estaba... Pero no sentías culpa ahí de tenerla tan lejos y no poder... No, porque cuando llegas un momento... Claro. Que... Te saturaste. Sí. Claro salir corriendo. La perdonas, risa, tam la perdonas no, también, ¿eh? La perdonas, sí. pero dices... Sí, no, no, pero decís, bueno, y no puedo solucionarlo. Y luego, ojo, a mi madre no la dejamos sola. Tenía a sus hermanas, sí, tu... sí. O sea, se quedaba con familia, ¿no? Pero... ¿Y logró salir? No, ¿sabes que no? Falleció alcoholizada en su cama. Qué triste. ¿Producto del alcohol? Total, sí. Qué Porque es una enfermedad que muchos dicen, bueno, está borracha, sí, no sí, sé... Sí. No, sí. no, no, no, no. Lleva a la muerte. Sí, sí por claro. supuesto. Es el... Pero no lo tenemos tan claro como no. con las drogas, por no. ahí. No, claro. No, es como no. el cigarrillo también. Sí, sí es una como adicción. todas las adicciones. Exacto, como todas las adicciones, pero es, es más social. Sí, es sí. más claro. social. Estás asumido como que... Tomarte unos whiskies, o tomarte sí, sí. un vino o tomarte tal, es lo primero que hacemos cuando y nos Tampoco nos, nos, la puedes internar a la fuerza, ¿no? Tampoco. Porque ese es el tema de la ley de salud mental, otra vez la mamá de Chano que pelea por esto, que cuando, cuando estás tomado por las sustancias, sea alcohol, droga, lo que sea, no podés pensar. No. Y sí, no. Pero no podés es una, hacer Una, nada. una no ley que existe ayudar. desde el año 2009 esta, ¿eh? No es una ley que haya sido siempre así. Antes la familia podía internar. Sí, antes la podías internar. Con mi, con, de la, con mi hermano, hemos, eh, a, a veces hemos, hemos pensado en, y hemos planteado... ¿No y mi madre un día, la internaron? Ma, hemos planteado la situación y como ella no quería, no se podía. Claro. Se podía. Y un día ella dice, no, voy a tomar las riendas en mi vida, voy a ir a Alcohólicos Anónimos, Perfecto, y a los tres días vuelve y dice, esto no es para mí, esto yo no soy de esta claro. gente. no, no, no tiene podía claro, la no voluntad, podía verlo. Hay, no hay adictos que, no pueden, que no pueden, no pueden. Eh, y ideas. en tu caso, cuando viste que ibas a repetir el patrón, ¿cómo, ¿cómo te alejaste? Por este shock que me dio ese día, que cuento allí. Yo ese día... El del es, perro, sí, cuando quedaste encerrado. Con mi amigo Juan, que lo adoro, que está en España, que lo amo mm. mucho, eh, si no hubiera sido por él, y él me sentó, después de despertarme a las 10 de la noche del domingo, y me dice, tío, vas por el mismo camino. Habíamos venido de vacaciones a Uruguay, yo vaya a mi madre, veía un poco la situación, me, amigo, hermano, de, la, de hecho es el padrino de Nacho, ¿sabes? Claro. Y, y que hace muchos años que no lo veo, pero... Uh -huh. Y realmente me dijo, tío, vas por el mismo camino y haces como... Y te he pedido ayuda, ¿no? Fui a un psicólogo y tuve una terapia de un par de años primero, y luego hubo como ahí como un coqueteo con 20 y pico y dije, uy, esto vuelve a lo ¿Y mismo. Y siendo una persona recuperada. Totalmente. ¿no?